Si abrimos una aplicación que necesita permisos de administrador, como Synaptic aquí en Linux Debian, antes de arrancar la aplicación aparece una ventana en que ingresamos el password. Bueno, eso ya lo sabemos, pero si tenemos un gestor de ventanas como OpenBox o i3, que hemos construido o configurado desde cero, y al dar Synaptic no aparece nada o no se abre la aplicación, muy seguramente es porque nos hace falta instalar un policy kit. Y adicional a eso debemos ejecutarlo desde el arranque del sistema. Hay varios policy kits. Generalmente cada entorno de escritorio tipo Genome o KDE utiliza un archivo diferente. Voy a utilizar el policy kit de Genome. Se instala dando sudo apt install policy kit raya 1 raya Genome. que finalmente instala cuatro paquetes. Y luego tengo que lanzar o ejecutar este archivo desde el arranque del sistema. Si estoy en i3 modifico el archivo de configuración que está en la carpeta .config/i3 y agrego esta línea al final del archivo. Para Openbox el cambio se hace en el archivo autostart de Openbox agregando esta línea. Luego de eso tengo que reiniciar la sesión o mejor reinicio todo el sistema y ahora sí al dar Synaptic con The Menu o en el menú de Openbox ya sale la ventana para ingresar el password.